Bienvenidos a un nuevo video de tu canal Elmer Poker. En esta oportunidad estaremos desarrollando un nuevo ejercicio, como vemos en la pantalla, paso a paso con ustedes. Eh, si usted ha llegado por primera vez en nuestro canal, no olviden suscribirse, activar la campanita, es gratis eh, para que YouTube les manda una notificación cuando estoy subiendo un nuevo video y así poder ayudarles a cada uno y también comparten el video a, para llegar a más personas. Y así para estar ayudando a personas que lo necesitan y que necesitan practicar sobre el AutoCAD. Bueno, sin más comentarios, vamos a iniciar con nuestro nuevo ejercicio. En primer lugar, como vemos, vamos a utilizar línea y también vamos a utilizar el comando rectangular. Y también vamos a, y vamos a utilizar el radio y el diámetro. ¿no? Para generar este esta figura lo primero que tenemos que hacernos es cambiar la modo de presentación en 3d y como lo cambiamos nos vamos a parte inferior en la configuración en el mundito acá en el círculo ya hacemos clic y nos ubicamos en 3d Modific. hacemos clic y automáticamente esperamos que nos modifique la pantalla ¿no? para ver el comando de destruye de, de 3D, ¿no? Algunos comandos. Bueno, ya una vez que hemos modificado en eso, lo primero, como vemos, está una posición diferente, ¿ok? Para ver esa posición, lo que tenemos que hacerlo, nos vamos acá al parte superior, en la esquina de su computadora, donde dice Top, hacemos clic y nos vamos acá en Leoto, ¿no? Hacemos clic ahí y listo. Ya estamos en el posición como vemos en la imagen, ¿ok? Luego vamos a empezar a hacer a, a dibujar no en la figura en este caso vamos a hacer primer lugar el rectángulo que tiene 75 por 60 agarramos el comando rectangular lo que vamos a ver parte superior izquierdo lo que dice rectángulo hacemos clic ahí y nos dice ubiquemos el primer punto en este caso ubicamos en un punto cualquiera ya que no tenemos unas coordenadas ok un punto cualquiera y nos dice el ancho va a ser de 60 Digitamos 60. En, el te en tu teclado, en la mano izquierda, vas a encontrar una tecla que es TAP. Hacemos TAP ahí, presionamos y vamos a ponerlo a la altura que es 75. ¿Ok? Listo. Enter. Ya tenemos el rectangular. Ya tenemos el rectangular. Bueno, la posición que nos está tomando es frontal, pero... Al momento que vamos a girarlo, nos va a dar en exposición para estar generando el 3D. ¿ok? Primero vamos a hacer una frontal. Bueno, y una vez que hemos estado ahí y nos dice que tenemos un chafle ¿no? Un chafle de 12 por 12 Para generar eso, vamos a ir comando chauffle. Para ese comando lo vamos a encontrar parte superior de tu pantalla, casi al centro. ¿Ya? Donde dice Field, deslizamos, ahí vamos a encontrar el comando chaf. Seleccionamos, en el parte inferior vamos a encontrar polilínea, distancia ángulo, ¿no? En este caso vamos a queremos una distancia que es 12 por 12. Para ello lo que tenemos es digitar o, o hacer clic aquí en distancia o digitar la D de, de distancia. Ok, ahí nos pide que la distancia de cuánto va a ser, en este caso de 12, damos un enter, la altura también de 12, damos un enter. Y ahí nos especifica el primer punto y el segundo punto. Listo, ya está ya de la de la mano derecha ahora lo que tenemos que hacer es de la mano izquierda sin, igualmente vamos a darle un enter nada más porque ya tenemos las dimensiones no se ha, se ha guardado automáticamente ok primer punto y segundo punto del chafla. listo ya, y una vez que tenemos acá tenemos un círculo ¿no? un círculo que es eh, diámetro de, de 20 para ello lo que tenemos que hacer tomarlo el círculo, el comando círculo, deslizamos y ubicamos el diámetro de círculo. Hacemos clic ahí, hacemos clic ahí y hacemos un, un círculo acá al medio o un diámetro que nos pide de 20, ok, damos un enter. Listo. Y ahora cómo vamos a subirlo, que tenemos una distancia de 25, simplemente seleccionamos, nos vamos comando de mover, eso lo estoy viendo, para utilizarles mucho más comandos y para tener en cuenta qué comandos más se puede utilizar, ya que estamos haciendo paso por paso. Y también, eh, ya que estamos aquí, no olviden visitar mi blog, ahí en la descripción les voy a dejar el link para que vayan y descarguen el archivo en dwg. Y espero también que les comparte este nuevo video. Ok, eh, bueno, continuando, del, continuando con el ejercicio, lo que tenemos que hacer es seleccionamos, nos vamos en mover, el, icono, el comando mover, que vamos a encontrar tu pantalla superior, donde estoy indicando, mover, seleccionamos, ubicamos el punto centro, ya, y nos dice a qué distancia queremos mover. En este caso queremos mover a una distancia de 25. Digitamos 25, damos un ENTER y hasta una distancia de 25, ¿ok? De otra manera también podemos eh, encontrar ese punto medio, hacemos una línea, una línea, ubicamos y digitamos una altura de 12, en esa altura de 12 ya podemos hacer el diámetro de 20, pero en este caso simplemente yo le he tomado el centro y le he movido, ¿no? listo, ya una vez que hemos explicado esa parte, lo que tenemos acá también un radio de 30 y otro radio de 20, diámetro de 25 para estar generando eso vamos a tomar el radio que tenemos aquí el comando radio, de igual manera que hemos hecho eh, radio de 30 enter ya eh, vamos a moverlo comando mover ubicamos el punto medio y cuánto vamos a mover que nos dice vamos a mover eh, es de altura de 40 Ok, de 40. Vamos a mover parte superior de 40. Ok, digitamos 40 y demos enter. Luego, que tenemos que hacer es el otro diámetro de 25. Vamos a comando diámetro. Ubicamos el centro medio, no en el círculo, el centro. Vamos a hacer un diámetro de, 20, de 25. Ok, listo. Ya tenemos así. Ahora lo que tenemos que hacer es una línea los dos extremos, vamos a ir una línea ubicamos el comando línea ubicamos el centro y picamos ahí, picamos aquí y ubicamos el centro en esta posición, aquí, listo y los restos vamos a recortarlo el comando recortar o trim como lo podemos llamar acá en la parte superior, vamos trim ante clic derecho y se pasamos el mouse por encima de la línea y clic, listo ya tenemos ahí, ahora ya tenemos la cara de frontal lo que tenemos que hacer es girarlo entre D para verlo. En este caso lo que tenemos que irnos acá, leot ya vamos a ir acá isométrico de este, ya, y listo. Ya tenemos en esa posición para estar eh, haciendo la respectiva figura. Bueno, como tenemos acá, nos dice, tenemos una distancia de 20 y otra distancia de 40 para estar generando, ¿no? En ese caso vamos a tomarlo, el comando lo que se el spray, ¿no? el spray pool el spray pool, ¿no? el spray pool hacemos clic ahí y ubicamos acá en el centro en el centro clic y ahí automáticamente cuánto de distancia queremos en este caso nosotros queremos uno de 40 digitamos 40 y damos un enter listo, ya está y ahora parte inferior igualmente tenemos un ancho de 12 en este caso también vamos a hacer el mismo comando vamos a hacer clic acá en el espacio y tenemos una distancia de de 12 digitamos 12 damos un enter listo pero pero ojo acá que esto es en el centro no en el centro de en el centro en este caso vamos a seleccionar nada más seleccionamos y vamos a moverlo nos vamos al comando mover ubicamos el punto centro punto centro y el otro punto centro y listo vamos a eliminar esta línea porque ya no nos sirve tampoco esta línea ok ya listo ya tenemos ahí, ya tenemos ahí, ya estamos formando. Y ahora, para formar la distancia de 20, lo que nos tenemos acá, la distancia de 20, ahora lo que tenemos que hacer es: eh, vamos a tomarle un rectángulo de 3D, acá dice box. Ya hacemos clic ahí, ubicamos un punto cualquiera. Vamos a hacer una distancia, por ejemplo, de acá que sea una distancia de 60, ya que sea de 60 y un ancho de 20, como demuestra, ¿no? Un ancho de 20. Listo, ya una vez que hemos tenido eso vamos a moverlo nada más, vamos a moverlo, picamos el punto medio y lo movemos al punto medio de este lodo, listo, y ahora simplemente vamos a seleccionar y vamos a subirlo hasta que nos, hasta que nos cruce en la otra figura, ¿no? hasta que nos cruce, listo, pero ahora nos dice que esta altura tenemos una distancia que es de 12, ¿no? de esta línea para esta línea tenemos una distancia de 12, ok, para generar esa distancia de 12 simplemente seleccionamos y vamos a moverlo, mover, ubicamos el punto medio, movemos que es de 2, una distancia de 12 nada más y listo, ya tenemos moverlo. Y ahora para recortarlo, para recortarlo lo que tenemos que hacer es accionamos el comando sustraer, hacemos clic ese comando y vamos a seleccionar qué, qué figura queremos que se quede. En este caso, esa figura. Y una vez que hemos seleccionado, damos un enter. Y ahora qué figura queremos que se vaya, en este caso esta figura. Seleccionamos y luego damos un enter. Y listo. Ya está ya recortado. Ok. Bueno, para hacer el círculo que tenemos parte interior de esta figura, lo que tenemos que hacer, vamos box, vamos a hacer un cilindro, clic ahí, eh, picamos el punto medio, hacemos, como nos dice que es un diámetro de 35, nos vamos a hacer un radio, ah, digitamos 17.5, 17.5, damos un enter, y cuando de... De, de fondo queremos que nos dice que es de 6. En este caso digitamos 6. Damos un enter y listo. Y para recortarlo, ya no sabemos el comando, hacemos clic en el comando, seleccionamos qué comando nos quedamos que se quede. Damos un enter y que se vaya, ¿no? Damos un enter y listo. Bueno, para verlo, ya como está la muestra de la figura, simplemente nos vamos a parte superior donde dice 3D. Donde dice 2D, perdón, donde dice 2D visualización deslizamos y nos vamos conceptual ¿no? conceptual ahí ya tenemos ya una visualización de conceptual como nos muestra la figura para moverlo en 3d vamos acá a cada parte derecha orbit de 3d y lo mueve no podemos ver los 360 grados no lo podemos mover que tiene la figura ¿no? ok listo ya eso sería eh, terminado la figura espero que les haya ayudado de muchísimo con esta figura no olviden suscribirse y activar la campanita para llegar a más personas y ayudar a más personas y también activar la campanita para que youtube les mande una notificación cuando estoy subiendo un nuevo vídeo también no olviden eh, visitar mi blog para que vayan y descarguen este archivo en dwg, en mismo formato de autocad y sin más comentarios nos despedimos y nos vemos en otro video. muy muchas gracias chau chau